Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es cómo poner letra muy pequeña encima de la línea de texto o por debajo de la línea de texto Esto lo podemos hacer con la tecla control más el signo más valga la redundancia O simplemente damos clic aquí Miren, y si la queremos, la queremos poner por debajo de la línea de texto, vamos a darle clic aquí y miren casi funciona y esta opción es control más el signo igual. O sea presionamos y acá presionamos la tecla control más el signo más o simplemente le damos clic allí y nos va a funcionar. Listo eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y nos vemos en un próximo tutorial. Chao chao.